Thank <laughs> you. Cuando llegues al par, activaré este sensor. eso los frenará. Permitiremos los flot flot los flot flot sal, que los Flood consuman nuestra ciudad santa, que conviertan convierta su su en un monobles de que a santos. Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder. Los Flood también fracasarán. Yeah. El parásito no pudo vencer a los Forerunners y no podrá vencer a nosotros. A la En esta parte de la torre hay muchos sistemas de seguridad. Todo aquel que se aprecia del pueblo, no escúchame. Soy el profeta de la verdad y no tengo miedo. No a mi vez, no dejo de oír sus tus amigos. Toda suma calidad. Desde que damos ilusiones, jefe, no puedo retrasar más la secuencia de lanzamiento. El siguiente Estudios especializados en reutilizar tecnología de los forrones Pero estas es asombras han estado usando los motores de las naves forrones como fuente de energía para es vida. está preparando y preparando la misma tecnología. Pero de verdad, es todo lo que importa. Ha llegado el momento de esta partida. El momento en que nos convertiremos todos en, en dioses. ¡Gracias! Good. <laughs> Ha llegado el momento de nuestra partida, el momento en que nos convertiremos todos en dioses. <tose> Si flaquearas, sabe esto, no queda más que un último esfuerzo. Olvídate de los flores, tienes que subir a bordo. coming <clears throat> Cuando acabe con verdad. No das promesas, Si sabes que no podrás cumplirlas. ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del Ícono, el comienzo del Gran Viaje. Todavía hay tiempo para la llave. Tengo que entrar. Suba pues Inquisidor, sé una forma de atravesar esas puertas.